Eh, Rudy, ¿qué estás haciendo? Me voy a vengar de Santa por no traer mi equipo pirotécnico el año pasado. Este año querría hacerlo yo. Eh, creo que si le haces al viejo pascuero, lo último que querrá hacer será darte lo que pides. Jeje, <risa> tú lo has dicho, Aaron. Lo último que hará. O sea que si lo sigo haciendo, finalmente me lo obsequiará. Pero vas a terminar el litero, niños malos, y créeme. ¿Me terminar el litero, niños malos. Es un riesgo que puedo correr, amiga. Así que si me disculpan, tengo asuntos pendientes con Santa Cruz. ¡Eres un idiota! Ey, ¿desde cuándo la casa tiene chimenea? No lo sé. Hola chicos. Eh. ¿puedo preguntar por qué el disfraz? Ah, eso debe ser porque me encanta la Navidad. Está bien. ¡Genial! ¡Las gallitas ya están listas! Sí, ¿me vas a dar galletas? No seas tonto, son para el viejo pascuero. Verás, este año hay que dejarle ocho galletas porque se enfurecerán mucho si no lo hacemos. Ah, yo quería galletas. Qué raro, jamás le hemos dejado galletas y nunca ha sucedido nada malo. ¿Y no te acuerdas de lo que sucedió el año pasado? Eso solo fue una coincidencia. Sí, claro, tú seguí pensando que fue una coincidencia. Yo por mi parte no quiero morir así que... A Herrera Catrina no sucederá nada. Qué pena que Santa no se pudo comer estas galletas. Si yo fuera él estaría muy enojado. Eh, chicos. Dije que no se comieran las galletas. Pero en algún momento más en caso. No. Hay que comernos las galletas porque queremos morir. Oh no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? <risa> Santa nos va a matar. Oye, oye, tranquilo. Tal vez deberíamos ocultarnos. Sí, así no nos encontraría y no podría hacer nada. Y tendríamos los regalos. Todos ganamos. Pero, y Santa. Que Santa me chupe el pie. Lo que es, a mí solo quiero salir vivo y tener mi regalo. ¡Galletas! ¿Qué? ¿No hay galletas? Estos poco son inconsiderados no me dejaron galletas. Oh, pero ahora sabrán lo que es bueno. <risa> vaya, vaya, vaya. Pero si son los niños que comen galletas. Les gustan mucho las galletas, ¿no es así? Pues les tengo el regalo perfecto, mis queridos delincuentes. Uy, un regalo, quiero verlo. A ver qué te pasa con nosotros, viejo Conchetumare. Cierra la boca, Jimbo. Bueno, parece que alguien aquí quiere ser la primera víctima. Prepárate porque para ti ya no existió un mañana. Eh. Un segundo, no me tardo. <risa> <risa> para pagar malnacidos Ey, miren, saluden a nuestro nuevo integrante. Sí que sí, miren lo que podemos hacer. Gracias por tanto, Santa. ¡Corran de nuevo! Ah, pero chicos! ¡Suman! ¡Gracias, es Cintia, que la camineta los árboles de mi de nada, chicos. ¡Un placer! Eh... Hola Santa, ¿por qué tan solo? Una vez más, entera que maneja una camioneta y nos salvó del viejo pascuero. Gracias por manejar una camioneta y salvarnos del viejo pascuero. Sí, y sabemos perfectamente que no tienes cáncer y no es por eso que eres calva, sino que es por un mal corte de cabello. <risa> gracias por la aclaración. <risa> Chicos, esa santa que estuvo con ustedes es un falsante. Sabía que esa santa tenía algo raro, pero gracias a mí pudimos escapar a salvo. ¿De qué hablas? Tú no hiciste nada. ¿Y el verdadero santa dónde podría estar? ¿Tienes alguna idea? Pues no la tengo. A decir verdad ni siquiera son las 12 de la noche. No entiendo qué hace esta santa malvada tan temprano. ¡Ay! ahora qué? ¿Podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡El chapulín Idiota, iba a ayudarnos. ¿Qué? Me dio medito. ¿Me ahora? No, la verdad no. ¡Mocosos e insolentes! ¿Cómo se atreven a escapar de mi con Cintia, la que los salvó con una camioneta y está con ustedes en este bosque asando malvaviscos? Espero que tengan los pañales bien puestos porque hoy se mueren. Ups, se me acabaron las varas por matar a la persona equivocada. Por eso me miran así, ¿no? ¿No? ¡Jo, jo, jo. feliz Navidad, mis chiquillos! excepto para ti, desgraciado. ¿Y todo este tiempo el Santa Falso era...? ¡El, ¿El hijo, hijo del saco? saco! Sí, y me habría salido con la mía si no fuera por estos estúpidos niños entrometidos, y su feo perro, y su feo conejo. Oye, menos soy un conejo, hijo de la... y yo no soy un perro. viejo del Saco? Te has portado muy mal este año. Te liberaremos si prometes portarte bien. Adelante, liberen mi pierna a su tiempo, porque yo seguiré matando gente. ¿Y tú, Santa Claus, podrás hacer algo para evitarlo? ¡No lo creo, muajajajaja! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh.